Facebook es muy celoso con el contenido que generan otras empresas. Por eso ha creado una serie de filtros para restarles importancia. En otras palabras, miremos esta publicación que está aquí. Es en el enlace de un video desde mi canal de YouTube a mi fanpage. La miniatura está bastante pequeña. Sin embargo, te recomiendo que utilices esta opción que se llama fblinker.com donde te permitirá crecer la miniatura de esa publicación. Te vas aquí al canal de YouTube, copias tu URL otra vez nos vamos a este servicio gratuito pegamos el video, vamos a dar clic donde dice enviar esperamos unos 30 segundos una vez que transcurrido ese tiempo vamos a dar clic donde dice compartir en facebook por defecto te va a aparecer la biografía sin embargo yo lo voy a postear aquí en la fanpage voy a copiar el contenido del texto que ya tengo previamente seleccionado y voy a poner publicar en facebook una vez que se cierra la ventana me voy a la fanpage Voy a actualizar la misma. Una vez que está actualizada, voy recorriendo hacia abajo y efectivamente me voy a dar cuenta que FB Linker ha funcionado muy bien. Para tu emprendimiento en línea es muy aconsejable FB Linker. Esto le da mucha relevancia a tu contenido externo. Adquiere este libro hoy mismo. Debajo del video encontrarás toda la información. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita para recibir más notificaciones.